En este vídeo aprenderemos a animar el salto y optimizar nuestro código. Si no has seguido los anteriores vídeos de esta serie, te recomiendo que los veas para familiarizarte con, con lo que llevamos hecho y cómo, eh, cómo funcionan los códigos que estamos utilizando. Dicho esto, empecemos. crear nuestros sprites que van a servir para animar el salto y vamos a necesitar un sprite que va a ser el de el, que va a ser el de eh, caer, caer normal de, de frente luego vamos a tener uno eh, igual eh, que va a ser para el salto y luego tenemos eh, uno para eh, caer hacia abajo y hacia un lado y otro para eh, saltar hacia un lado Eh, cuando aquí en la animación lo que vamos a hacer es que vamos a crear un if y eh, si la variable wave velocity es inferior a menos a 1. Esto de menos 1 lo pongo porque si os dais cuenta... Aquí lo que hace es que va, va cambiando de, de, de menos 1 a 0. Entonces, eh, si lo ponemos inferior a menos 1, nos aseguraremos de que nunca, jamás, está, jamás es que está parado justo. Bien, entonces si esa variable es así, vamos a poner un if else. Y vamos a, vamos a coger el valor absoluto de, de xvelocity. Y eh, vamos a poner si es superior a... A 2. Entonces, en este caso, lo que haremos será... Cambiar a nuestro... Nuestro costume... Eh, eh, landside, ¿no? Eh, ir, a, ir hacia abajo y hacia un lado. Y si no, pues lo que haremos será... Eh, cambiar el, nuestro sprite a nuestro costume a jump side no a, a land normal esto lo que hace es que ahora si nosotros presionamos la bandera podemos ver que cuando cae cuando cae normal cae con el, cae con el, el, el normal pero si nos, va, nos estamos moviendo pues cae con el otro bien también vamos a crear otro condicional bueno, eh, este lo que vamos a hacer es que eh, vamos a meterlo dentro de un if else. De tal manera que si esto se verifica, el siguiente ya no se intentará verificar. Vamos a poner aquí un, si es superior, si voy velocity, es superior a 2. A y la velocidad en X Velocity pues lo mismo, ¿no? y crearíamos eh, Jump Normal no, al revés, eh, Jump Side, aquí, bien entonces si nosotros ahora lo hacemos podemos ver que salta y está, está muy bien, parece, parece de verdad que salta y si lo hacemos, lo hacemos de frente pues entonces eh, sale, sale así. Bien, yo ya cambié eh, un error del anterior vídeo que yo tuve. Eh, ya lo cambié y ya, lo, ya los giré a todos los personajitos Y ya he cambiado esto. Y también he cambiado el valor que tenemos aquí para el salto. Es más bajo. Y bien, ahora vamos con las optimizaciones que vamos a introducir. Lo primero que vamos a hacer eh, como optimización para optimizar... Es que eh, vamos, a, vamos a cambiar este código Todo este código aquí que tenemos mucho Pues vamos a ponerlo en, en, en menos Entonces vamos a cambiar x xVelocity Por esto menos esto eh, La right Arrow menos la Left Arrow ¿Esto por qué es? Vamos a crear una variable de prueba y vamos a enseñarla entonces ahora yo voy a poner eh, la variable de prueba a lefarrow por ejemplo no eh, y vamos a ponerlo aquí y ves pone falso bien, este valor de falso sin embargo podemos si le pusiéramos un más cero pues eh, nos da cero y cuando yo presione la tecla nos dará 1. en esto se basa entonces, al restar eh, un valor, esto se llama un valor eh, eh, booleano, que puede ser verdadero o falso. Entonces, si yo le resto al el right arrow, que sería la derecha, que se tendría que su, eh, cambiar x velocity por un valor positivo, y le resto el left arrow, si estoy moviendo solamente la, si estoy presionando solamente la derecha, pues se moverá hacia la derecha, y si no, hacia la izquierda. Y esto se multiplica por eh, speed. Por la variable speed. Entonces esto sería todo. Ya hemos reemplazado todo esto. Y ahora solamente nos faltaría apuntar en la dirección correcta. Esto se hace muy simple. Vamos a poner un condicional. Y si la variable xVelocity eh, no es igual a cero. O sea que se está moviendo. Aunque sea un poco. Entonces eh, vamos a hacer que apunte en la dirección eh, en, la que, en la que debería estar apuntando. ¿no? Esto lo conseguimos con esta fórmula que ya tenemos aquí hecha y multiplicándolo por 90. Esto nos devuelve el, el valor eh, que tiene, el signo que tiene X-Velocity. Y así ya estaría. Esto sería la optimización de de esta parte de arriba del código, si ahora nosotros presionamos la bandera, vemos que funciona igual de bien bien, eh, más optimizaciones, aquí por ejemplo, ya lo podemos tirar, aquí por ejemplo, eh, ponemos, esto es, esto es muy, muy pequeño esto es un cambio muy pequeño, pero también nos sirve para optimizar, aquí en vez de en vez de eh, multiplicarlo por menos 1, lo que vamos a hacer es que lo vamos a cambiar por slope y cada vez vamos a ir cambiando eh, la variable slope por menos 1. Entonces eh, si nosotros eh, le damos un valor negativo, pues ya no lo tenemos que multiplicar por menos 1. ¿no? Eso pues optimiza aunque sea un poquillo, pero optimiza. Luego, eh, esta, esta parte, esto que tenemos aquí de repeat, eh, es preferible hacerlo de esta manera por varias razones. La primera es porque eh, optimiza mucho, eh, eh, no tiene que comprobar cada vez si está, tocando, eh, si, está, eh, si está tocando el nivel o se cumple una condición, lo cual es bastante útil. Y también... Eh, nos, sirve, nos sirve de tal manera que eh, No se va a repetir por siempre Porque si tuviéramos un bug y nos encontráramos con el personaje aquí eh, Empezaría a repetir por siempre Que se movería, por ejemplo, hacia la derecha, ¿no? Eh, o hacia la izquierda, depende, ¿no? Y entonces si se queda estancado Entonces eh, puede, El navegador puede llegar a crasear Luego En, la, en esta parte de. De la de la velocidad en I, eh, no hay que cambiar nada, está todo bastante bien y entonces ya estaría eh, bueno, espero que os haya gustado en el siguiente vídeo lo que haremos será crear el, la eh, para deslizarnos por la pared veis que ahora chocamos, pues entonces podremos deslizarnos si queremos y también veremos eh, cómo hacer el salto de pared Y hasta la próxima.